El que estén aquí, la, la, el objetivo de, que, de la invitación es para darles la información acerca de lo que es el Festival Cultural Tuxpan, Sabor y Playa. En esta edición es acerca también de las festividades del Bicentenario y Centenario. Eh, en, esta, en este festival participan tanto las cámaras empresariales de Tuxpan, Casa de Cultura de Tuxpan y sobre todo el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Educación de Veracruz, perdón, la Secretaría de Turismo y Cultura y los empresarios del ramo turístico y de servicios de la ciudad y puerto de Tuxpan. El objetivo principal del festival es rescatar nuestras tradiciones y raíces huastecas. Como verán, aquí tenemos algunas al, los representantes de la danza de la Malinche, que pues ellos son parte importante, fundamental de la cultura huasteca. Aquí también les voy a presentar a mis compañeros, la doctora Pilar Mar Gómez de Casa de Cultura de Tuxpan, el ingeniero Juan Vázquez Cano de Canirac, Gabriel Cruz Méndez, con, también coordinador de Cultura, eh, Dana, la maestra Adriana Muñoz de la Compañía de Teatro, Marta Elda Sosa Jiménez, que es la coordinadora de, de Relaciones Públicas, el ingeniero Bet Zamora de Cámara de Comercio y Servicios de Tuxpan. Y tenemos también a nuestra a la reina del festival, la señorita Leti Arisbet Hernández, y eh, nuestro coordinador de deportes, Manuel González. Eh, por acá también tenemos al ingeniero Rodolfo Lorenzo, coordinador de Plaza Cristal. De las 10 grandes regiones del estado de Veracruz, nos conformamos como TUSPAN, como la región de la Huasteca Baja. Y pues ahorita que vienen los eventos de los centenarios, pues nosotros como agrupación de servicios turísticos y culturales, pues nos estamos uniendo y estamos enmarcando eh, el festival. En esta ocasión eh, nos, nos estamos abocando al rescate a la identidad propia que tiene TUSPAN. Vamos a, a, a dar una muestra de un mosaico cultural desde los orígenes de Tuzpan, porque sabemos que este pueblo es uno de los más antiguos, tiene 2,300 años de haber sido fundado como aldea Tene por parte de la tribu que venía del norte, y pues ya es tiempo que Tuzpan sepa sus orígenes. A nombre de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, pues les agradecemos ya que esta iniciativa nació el año pasado en el seno de nuestra Cámara, cuando fue presidente Fernando Moya Leal, eh, se hizo esta invitación y nos gusta mucho que haya habido la participación y ahora tengamos más grupos, tengamos las demás cámaras, tengamos eh, la participación ciudadana. La verdad la gente tiene mucho interés en participar en este tipo de eventos y estamos seguros que la, el turismo puede ser un gran detonante de nuestra economía. En esa función es que nosotros queremos que cada vez haya más festividades propias de Tuxpan. Aquí esta queremos que se quede como parte de los festejos de Tuxpan. Esta es la segunda edición, eh, se está haciendo en vacaciones para hacer la presentación, eh, para que la gente sepa que estamos haciendo esto. Las siguientes fechas posiblemente se cambien fuera de, de vacaciones porque ahorita todos los sectores turísticos andamos muy apurados, muy ocupados y aquí quiero ponderar el trabajo que está haciendo Liz, que está haciendo Ara, que está haciendo la doctora Pilar, toda la gente que estamos aquí de verdad están haciendo un trabajo extraordinario porque nadie les va a pagar nada y todos lo están haciendo por amor a Tuxpan porque queremos que esto realmente funcione. El trienio que estamos terminando realmente no nos ayudó mucho. Ahora tenemos expectativas diferentes y esperamos que esto funcione. A la Canirac nos toca coordinar el área de, tu, de, de gastronomía. Vamos a tener tres muestras gastronómicas. Una va a ser aquí en Plaza Cristal el 17 de julio, es sábado 17. Vamos a tener aquí una, una muestra eh, gastronómica de gala. Esperamos contar con, con mucha asistencia, igual que el año pasado o más. Eh, la otra va a ser en la playa y en Juanamosa. El día domingo 18 de julio vamos a tener muestras en, en ambos lugares. Con pues muchas gracias por su presencia otra vez. Seguimos con nuestros compañeros. Bueno, ahora les voy a... Las, las actividades del festival. El festival tiene tres sedes, las cuales son Juanamosa, aquí Plaza Cristal y la playa. El, vamos a, a tener, estamos muy orgullosos de tener la presencia del fotógrafo, reconocido fotógrafo veracruzano, paisajista, el señor Héctor Montesioca, va a venir a montar una exposición que tenía planeada estrenar en España. Eh, en el corte inglés, ahora accedió él a venir a Tuxpan y presentar, estrenar esa, esa exposición que se llama Paisaje Onírico. Esa exposición va a ser montada en el Hotel Holiday Inn y va a estar abierta a todo el público a partir del viernes 16 y hasta el domingo 25 de julio. Así que pues esa, esa exposición es muy... Es muy solicitada y el maestro Montes de Oca accedió a traerla a Tuxpan por primera ocasión. Eh, el viernes vamos a tener actividades tanto deportivas, culturales, exposiciones aquí en Plaza Cristal acerca de fotografía, de pintura, de artesanías. Viene la, la exposición de Consume, lo que Veracruz produce, que nos trae la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Además, también van a haber algunas otras actividades de tipo artístico, como danza, va a haber teatro. Vamos a tener una caravana inaugural que va a partir del, del centro de la ciudad hacia aquí, hacia Plaza Cristal. Con algunos de los... Eh, va a ser como una probadita acerca de lo que va a ser el festival. Va a haber comparsas, nos van a tener... vamos a tener un carro alegórico con algunos de los participantes del festival. Al concluir aquí se va a llevar la, la, a cabo la ceremonia oficial de inauguración, donde vamos a tener la presencia de algunas personalidades de la ciudad de Jalapa, del gobierno del estado, ya que pues gracias al apoyo total del señor gobernador Fidel Herrera Beltrán, a través de las secretarías que les mencioné hace un momento, la CEPTUR, la SEDECOP, la SEP, la dirección de de Cinematografía de Gobierno del Estado, nos han dado todo el apoyo. Eh, eh, durante el, la ceremonia inaugural, va a abrirse con la, con la representación escénica de la maestra Adriana Muñoz, que se llama Los Orígenes de Mienhuazteca. Ustedes lo pueden ver aquí. Esto es una... Durante... Aquí en el flyer, en la parte de atrás, tenemos algunos de los aspectos que va a, a enriquecer el, el festival. Eh, por otra parte, terminando la, la representación no es escénica, donde se van a narrar cómo fueron los orígenes de Tuxpan, va a continuar con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Gobierno del Estado, Van a venir estos niños, son 120 niños entre 4 y 15 de años de edad, que son los que van a, a participar en la sinfónica. Son ganadores también ya de diferentes reconocimientos a nivel nacional y uno de ellos es el del ¿cómo se llama? El premio Azteca que obtuvieron hace un par de meses en la Ciudad de México. Uh, además, a, antes van a participar Canaco allá en Plaza Cívica en, con, con la exposición de... ¿Cómo se llama? Tu exposición? Expo Canaco. El 3, en julio, ¿verdad? En el quinto año. Estamos llevando a cabo la, la Expo Canaco, ahora del Bicentenario, y va a estar enmarcada dentro de este Festival Cultural. Hemos decidido integrarnos a, a este festival, hemos decidido apoyar como Cámara de Comercio, Servicios y Turismos, este segundo gran festival, y la, la expo va a estar dentro del de, marco de este, de este festival, en el cual también habrá eventos culturales en la noche, y en el que también van a participar empresarios que, que tienen y se dedican a la artesanía, comerciantes establecidos. Entonces pues nos da mucho gusto participar en este festival también, y nos venimos a este proyecto, Liz, para poder este, salir adelante. ¿no? importante para la cultura de la ciudad presentar un festival de esta magnitud. Muchas gracias.